Edpuzzle es una excelente herramienta para crear videos interactivos en pocos minutos. Con Edpuzzle podemos seleccionar videos de YouTube, National Geographic y muchos más. Eh, además podemos reutilizar videos creados por otros usuarios o subir nuevos propios videos educativos. Luego podemos utilizar el editor de Edpuzzle para crear nuestro video interactivo. Podemos agregar nuestras propias preguntas para evaluar la comprensión cortar secciones para mostrarle a estudiantes las partes más importantes de un determinado video y hasta grabar mensajes de voz para explicar lo que deseemos. Una vez hayamos terminado, simplemente podemos asignar el recurso a nuestra clase con tan solo un clic. Además podemos seleccionar una opción que no permite a los estudiantes saltearse partes del video y también podemos utilizar una herramienta analítica de Edpuzzle para ver el progreso de nuestros estudiantes. Podemos ver quien necesita ver el video aún, también las respuestas y sus puntajes totales.